Otra pestis. Y un panda que... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, me Yo, mira, me, me esperaba, me esperaba un, un CGI muy malo Me esperaba un CGI muy malo Pero esto creo que es mucho peor No, no, esto creo que es mucho peor pestis. Y un panda que no, no amigo amiga se le se, se le ve las patadas del traje boludo en serio boludo no sabes no, que es muy malo boludo no es muy malo boludo no fíjate de joder que hijo